Segundo de Crónicas, Capítulo 20 Después de esto, los Moabitas y Amonitas, así como algunos de los Meunitas, vino a atacar a Josafat. Algunas personas vinieron y le dijeron a Josafat, Un gran ejército viene a pelear contigo desde Edom, desde el otro lado del Mar Muerto. Ya han llegado a Asazón Tamar también llamado Engedi, Josafat tuvo miedo y fue a preguntar al Señor qué hacer. También ordenó a todos los habitantes de Judá que ayunaran. Entonces el pueblo de Judá se reunió en Jerusalén para orar al Señor. De hecho, vinieron de todas las ciudades de Judá para encomendarse a Él. Josafat se presentó ante el pueblo de Judá y de Jerusalén reunido en el templo frente al patio nuevo, y dijo, Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo? ¿No dominas todos los reinos terrestres? Posees fuerza y poder, y nadie puede enfrentarte a ti, Dios nuestro. ¿No expulsaste delante de tu pueblo Israel a los que vivían en esta tierra? ¿No diste esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham para siempre? Ellos viven en la tierra y han construido aquí un templo para honrarte, diciendo, Si nos sobreviene un desastre, ya sea una invasión o un juicio, una enfermedad o una hambruna, nos pondremos delante de este templo y ante ti, porque este templo es tuyo clamaremos a ti para que nos ayudes en nuestro sufrimiento, y tú nos escucharás y nos salvarás. Mira, aquí vienen los ejércitos de Amón, Moab y el monte Seir, esos mismos países que no dejaste que Israel invadiera cuando salieron de Egipto. Israel los dejó en paz y no los destruyó. Mira cómo nos recompensan viniendo a robar la tierra que nos diste a poseer para siempre. Dios nuestro, ¿no los castigarás, porque no tenemos poder para enfrentar a un ejército tan grande que marcha contra nosotros? No sabemos qué hacer. Buscamos tu ayuda. Todos los hombres de Judá se pusieron de pie ante el Señor, junto con sus esposas, hijos y bebés. Entonces, el Espíritu del Señor se apoderó de Jaasiel, mientras estaba de pie en la asamblea. Era hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita de los descendientes de Asaf. Él dijo, escuchen todos los de Judá, el pueblo de Jerusalén y el rey Josafat, esto es lo que el Señor tiene que decirles. No tengan miedo ni se desanimen por culpa de este gran ejército. Esta no es su batalla, es la de Dios. Mañana marchen a enfrentarlos. Los verás subir por el paso de Cis. Los encontrarás al final del valle, frente al desierto de Jeruel. Pero no es necesario que luches en esta batalla. Solo quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está contigo. Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se desanimen. Marchen a enfrentarlos, porque el Señor está con ustedes. Josafat se inclinó con el rostro hacia el suelo, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén se postró ante el Señor adorándolo. Entonces los levitas coatitas y coracitas se pusieron de pie para alabar al Señor el Dios de Israel, gritando con fuerza. A la mañana siguiente se levantaron temprano y fueron al desierto de Tecoa. Al salir, Josafat se levantó y dijo, «Escúchenme, pueblo de Judá y de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y serán reivindicados, confíen en sus profetas y tendrán éxito». Después de discutir con el pueblo, designó a unos cantores para que alabaran al Señor por su gloriosa y santa bondad. Ellos iban al frente del ejército, cantando, Alaben al Señor, porque su amor digno de confianza es eterno. En cuanto empezaron a cantar y a alabar, el Señor tendió una emboscada a los hombres de Amón, Moab y el monte Seir, que venían a atacar a Judá, y fueron derrotados. Los hombres de Amón y Moab se volvieron contra los hombres del monte Seir, y los mataron a todos. Una vez que terminaron de aniquilar al ejército de Seir, se volvieron unos contra otros, destruyéndose. Así que cuando los hombres de Judá llegaron a la torre de vigilancia en el desierto, se asomaron para ver al ejército enemigo, y todo lo que vieron fueron cadáveres tirados en el suelo. Nadie había escapado. Cuando Josafat y su gente fueron a recoger el botín, encontraron una gran cantidad de ganado, equipo, ropa y otros artículos de valor, más de lo que podían llevar. Tardaron tres días en recoger el botín porque era mucho. Al cuarto día, se reunieron en el Valle de la Bendición. Le pusieron este nombre porque allí bendecían al Señor. Hasta el día de hoy se le llama el Valle de la Bendición. Entonces, todos los hombres de Judá y Jerusalén celebraron su regreso a Jerusalén, con Josafat a la cabeza llenos de alegría por la victoria del Señor sobre sus enemigos. Entraron en Jerusalén y se dirigieron directamente al templo del Señor, acompañados por la música de arpas, liras y trompetas. Todos los reinos de los alrededores se asombraron de Dios al oír que el Señor había luchado contra los enemigos de Israel, Josafat. Y su reino estaban en paz, pues Dios les dio descanso. No hubo ataques de ninguna dirección. Así reinó Josafat sobre Judá, siendo rey a los treinta y cinco años. Y reinó en Jerusalén durante veinticinco años. Su madre se llamaba Azuba, hija de Silgi. Josafat siguió el camino de su padre Asa y no se apartó de él. Hizo lo que era correcto a los ojos del Señor. Sin embargo, los lugares altos no fueron eliminados, y el pueblo no se comprometió con el Dios de sus antepasados. El resto de lo que hizo Josafat, de principio a fin, está escrito en las crónicas de Jehú, hijo de Ananí, registradas en el Libro de los Reyes de Israel. Más adelante en su vida... Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel, quien hizo cosas malvadas. Acordaron trabajar juntos y enviar barcos a Tarsis. Los barcos fueron construidos en Esión Geber. Pero Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo, «Por haber hecho una alianza con Ocosías». El Señor destruirá lo que estás haciendo. Entonces los barcos naufragaron y no pudieron navegar hasta Tarsis.